En el día de hoy teníamos una revisión de oficio y como la, los abogados de la defensa no depositaron ningún tipo de presupuesto nosotros pedimos que se ratificara y se renovara por tres meses más la medida de cohesión que es de la prisión preventiva ya que la audiencia del fondo, la preliminar del fondo está fijada para el día 12 de este mes entonces la jueza decidió pues renovar por tres meses más, ya que no depositaron ningún tipo de presupuesto que le haga eh, pensar al juez que él no se va a sustraer del proceso.